Horacio, eh, el canal de Magdalena era la, la pregunta, y, y su factibilidad en un estudio que se hizo por 2015, ¿no? Y que estaba todo dado para que... Y, y, y esa factibilidad daba claramente que era posible el canal de Magdalena y que daba, eh, además de la soberanía, una oportunidad a um, toda la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Sí, la verdad que... Eh, Excelente lo, lo de Denis, eh, en su carácter de obrero naval se sintió en la obligación de decir lo que digo y lo que dijo y yo tengo también la obligación de decirlo ya en carácter de ingeniero naval. Eh, es evidente que los argentinos eh, no somos más que nadie, pero que no le quepa la menor duda al señor presidente que son, no somos menos que ninguno. Y yo ratifico y eh, absolutamente este, eh, este apoyo 100% lo dicho por Denis. Los navales argentinos estamos absolutamente en condiciones de abordar cualquier tipo de desafío y de los más complejos eh, del mundo. No es cierto lo que dice el presidente, que la Argentina no está en condiciones de hacerse cargo de sus ríos. Y también quisiera, por supuesto, apoyar lo que decía la, la diputada Matilde, ¿no es cierto? Es decir, es cierto que acá la problemática va mucho más allá de sacar barro. Y dejar mucha una cosa muy clara, tampoco es cierto lo que dice el presidente, que la Argentina no se puede hacer cargo de los ríos porque no tenemos recursos. Lo que ignora el presidente porque está muy mal asesorado, que los recursos no lo pone ninguna multinacional, ni siquiera los que hablan con esta especie de neocapitalismo eh, de bolsillo ajeno, porque no es ni siquiera la Bolsa de Señales de Rosario que paga el, el, el, el dragado. El dragado, para que quede bien claro, lo pagan los productores argentinos, fundamentalmente los productores santafesinos, los productores cordobeses, los productores bonaerenses. Esos son los que pagan el dragado porque se le quita del precio de venta el costo de los peajes. O sea, que es plata argentina, y tenemos que ser los argentinos que definamos dónde y cómo se draga y a favor de quién. Esto es una contradicción, que los argentinos pongan la plata para que las multinacionales la usen, con bolsillo ajeno, para dragar a donde le convienen ellos. Esa es una concepción que hay que tener muy clara, los que pagan no son los exportadores de cereales Los que pagan los dragados argentinos Son los productores argentinos Esa es una cuestión Para terminar, no ser muy largo el, Como lo dijo Denis, el Magdalena Es un elemento que nos permite pensar Es decir, si algo nos dejó la década del 90 Si algo nos dejó el macrismo Es un país fragmentado Partido en partes La Argentina son pedazos de país Arrojados en un piso de baldosas tenemos que ir retomando pedazo por pedazo, tenemos que restañar, tenemos que unir, tenemos que integrar, tenemos que reconstruir. Lo que hace Magdalena es reconstruir en su, toda su potencialidad a uno de los países más potentes del mundo. La Argentina no es lo que nos quiere hacer creer la nación y Clarín. La Argentina somos uno de los países más importantes del mundo. Lo que pasa es que nos han reducido a una situación miserable porque nos han fragmentado en partes. El Magdalena lo que hace es reconstituir y pone en verdadero valor la magnitud y la potencialidad de la Argentina en todo su conjunto, en el todo, que es Atlántico Sur, Río de la Plata, Río Paraná, en toda su conjunción. A partir de reconstruir el sistema, nos permite empezar a pensar, bien lo dijo este, eh, Denis, el Magdalena por sí solo no, no va a recuperar la soberanía, el Magdalena por sí solo no va a poder este, resolver la problemática argentina, pero el Magdalena por sí solo tiene la potencia estratégica de permitirnos empezar a pensar. Y ahí viene para terminar lo que nosotros estamos proponiendo. De esta falsedad de razonar la Argentina como fragmentos, nosotros queremos imponer la idea de que la Argentina hay que empezarla desde un todo, desde un sistema de navegación, desde el poderoso sistema de navegación argentino, con lo cual queremos incorporar todas las fichas y todos los pedazos que nos han apropiado. Queremos poner en la mesa el Magdalena, queremos poner en la mesa el Guazú, queremos poner en la mesa el puerto de Santa Fe, queremos poner en la mesa el puerto de Ibicuy, queremos poner en la mesa el puerto de Formosa, queremos poner en la mesa el puerto de Posada, queremos poner en la mesa el puerto de San Pedro, queremos poner en la mesa el puerto de Quequén, queremos poner en la mesa el puerto de Bahía Blanca, de Santa Cruz, de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Y de ahí pensar una totalidad de sistema y poner esa potencialidad de transporte por agua al servicio de un desarrollo industrial. No podemos permitir seguir con un sistema de navegación impuesto por el consenso de Washington que nos condena a ser un país, como bien decía Dennis, una simplemente un país forrajero.